Continuando con el módulo de vectores espaciales, vamos a ver el tema 2. Vectores espaciales aplicados a sistemas trifásicos sinusoidales balanceados y desbalanceados. Entonces, al aplicar la transformación de vectores espaciales que ya habíamos visto en el tema pasado, a un sistema trifásico balanceado de secuencia positiva, donde tenemos la transformación, y tres cantidades trifásicas. Mismo módulo, raíz de 2x, desfasadas 120 grados. Si hacemos la aritmética de este cálculo, podemos ver fácilmente que el vector espacial corresponde, por un lado, a la definición del fasor línea a línea, e a la j omega t. Es decir, el vector espacial es el fasor considerando el término de rotación. Recuerden cuando estudiamos sistema de régimen sinusoidal permanente, todos los vectores rotan a la misma velocidad. Y es por eso que nosotros despreciamos esta rotación en el tiempo, ya que todos se mueven a la misma velocidad. Entonces el vector espacial de la expresión 9 corresponde al fasor línea a línea del vector trifásico utilizado. El fasor es un número complejo constante, quiere decir que el vector espacial tiene un módulo constante y varía en el tiempo. Eso describe una circunferencia en el plano complejo. Entonces aquí tenemos la representación de una cantidad trifásica balanceada en el plano de vectores espaciales o en el plano complejo. Corresponde a una circunferencia cuyo radio coincide con el fasor de tensión, línea a línea, en este caso. ¿Qué pasa cuando tenemos desbalances? Entonces, el lugar geométrico que describe el vector espacial en el plano complejo, de un sistema sinusoidal balanceado de secuencia positiva, corresponde a una circunferencia cuyo radio corresponde al fasor de la cantidad línea a línea. Para un sistema trifásico de secuencia negativa, el vector espacial presenta la misma magnitud que en el caso de la secuencia positiva. Pero difiere en el sentido de rotación. En este caso va a rotar en e a la menos j omega t. Es decir que mientras que uno rota en sentido horario, el otro rota la secuencia contraria, rota en sentido antihorario. Entonces uno corresponde al conjugado de la secuencia positiva. ¿Qué pasa si tengo un sistema desbalanceado? Esta particularidad de giro, de que un vector espacial de secuencia positiva gire en un sentido y el de secuencia negativa gire en el otro, que es decir que el sentido de giro es función de la secuencia en un sistema trifásico sinusoidal con desbalance, no se presenta la secuencia cero debido a que no estamos considerando estamos considerando neutro aislado o conexión en delta. Es decir, que el sistema desbalanceado lo podemos descomponer en redes en secuencia. Es decir, lo podemos descomponer como una parte de secuencia positiva y una parte de secuencia negativa ya que el cero no existe. El de secuencia positiva gira en un sentido, mientras que el de secuencia negativa gira en el otro. Esto describe un lugar geométrico elíptico en el plano complejo. Recordemos de la geometría básica que un elixir se define, define dos ejes, el eje mayor y el eje menor. Nosotros podemos asociar la magnitud de cada uno de los ejes que describe el elixir con una de las secuencias, siendo la preponderante o el eje mayor la secuencia con mayor peso dentro del de desbalance que estemos estudiando. Entonces vemos que el lugar geométrico de una cantidad sinusoidal con desbalance es un elipse. donde se ven los dos ejes, el eje mayor y el eje menor, entonces el eje mayor se asocia con la secuencia que tiene mayor peso, mientras que el eje menor con la de menor peso. Si recordamos del módulo de calidad de servicio, el desbalance lo medíamos como el cociente entre la secuencia negativa y la secuencia positiva, es decir, en el mundo de los vectores espaciales va a ser la relación entre el eje mayor y el eje menor del elixir. Eso nos daría el porcentaje de desbalance del sistema que estamos estudiando. Entonces hemos visto en este tema que los lugares geométricos de una cantidad trifásica sinusoidal balanceada es una circunferencia. Mientras que una cantidad trifásica sinusoidal desbalanceada es un elixir. La diferencia entre el elipse y la circunferencia equivalente para una secuencia nos mide el grado de desbalance. Las relaciones del elipse entre el eje mayor y el eje menor nos da una idea del porcentaje de desbalance. Entonces es muy importante conocer que en vectores espaciales una circunferencia está asociada a un sistema trifásico balanceado sinusoidal. Gracias por su atención.